como cofundadora del Centro de Estudios Canarias América en la City University of New York, ¿cómo comenzó el proyecto y cuáles son los objetivos futuros? Muy bien, el, el Centro de Estudios Canarios eh, es el primer centro eh, ...de estudios canarios en Estados Unidos... ...que se, eh, ...cuya meta es explorar las relaciones... ...culturales, sociales, históricas del Atlántico... ...con un particular énfasis... ...en las Islas Canarias y en otras Islas del Atlántico... Ah, ...y bueno, eh, comenzó este proyecto como... Eh, ...una idea entre el profesor Germán Santana Pérez... ...de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...y yo, que decidimos eh, crear un espacio para facilitar el intercambio entre estudiantes y profesores eh, entre, de Canarias y Estados Unidos, para crear congresos y espacios de diálogo sobre el tema de los estudios canarios. Ah, y, y bueno, hemos hecho varios de estos proyectos, ya se han realizado, estamos realizando programando otros nuevos, pero entre lo que hemos hecho destaco dos congresos internacionales a los que vinieron profesores y estudiantes de distintas orillas del Atlántico. ¿Qué percepción tienes sobre el conocimiento que tienen los estadounidenses sobre las Islas Canarias y su historia? Bueno, eh, pues habría que destacar dos partes. Por un lado, el conocimiento que tienen los académicos en Estados Unidos, que es un conocimiento bastante sólido y que aparecen, los estudios canarios aparecen en... en tesis doctorales eh, que están eh, en curso ahora mismo o incluso en, en artículos y libros eh, reconocidos en los que las Islas Canarias tienen un papel central ¿no? dentro de las relaciones eh, ya sea con el Caribe, con África, ...o con uh, América Latina... ...los académicos estadounidenses conocen perfectamente... El, el, ...el papel, la importancia del papel de Canarias... ...desde un punto de vista histórico, cultural y literario... ...ahora también hay que tener en cuenta el, el aspecto cultural... Y, eh, en, eh, ...en Estados Unidos... ...yo diría que la población en general no tiene tal conocimiento de Canarias... ...pero sí hay un, una parte... Eh, ...sobre todo de ascendencia caribeña que está interesada en conocer más sobre las Islas Canarias y, y mucha de esta gente ha venido a nuestros congresos, a nuestros encuentros para preguntar más para, para, sobre Canarias, ¿no? porque tienen mucho interés. En, en ese sentido yo creo que hay un, hay un conocimiento general, pero queda mucho trabajo por hacer para dar a conocer eh, las Islas Canarias en Estados Unidos.